Hola a todos y bienvenidos al canal Seguridad en la Red. En este canal hablaremos sobre temas tan importantes como el phishing, el borrado de seguro de datos, cómo configurar una cuenta de Google y qué es la estafa en la red. Estos vídeos te permitirán entender mejor los riesgos que existen en Internet y algunas soluciones y consejos. Muchas gracias y bienvenidos al canal.